Vale, ya estamos en directo, está saltado solo, buenas tardes amigos, ¿qué tal estáis? Un cordial saludo, pues aquí estamos en pleno directo cuando son las 7 de la tarde y vamos a comenzar, voy a centrar un poquito la cámara, si estamos bien, se me escucha bien, imagino que sí, por aquí entra bien el sonido. Pues hoy tenemos un título, <coughs> el satanismo. Dentro del Vaticano y las élites. Habéis visto que en estos últimos programas no es que Rafa Fernández se haya vuelto conspiranoico en este caso. No, no es el caso. Pero sí es cierto es que he estado reteniendo mucha información sobre todo esto. Quizá en estos, en estos últimos 15-20 días, pero he estado muy conservador la, a la hora de hablar... <coughs> de ciertos temas, pero hoy venimos con un tema muy cargado. O sea, ojo con esto y os diré más, no hay conjeturas en lo que voy a decir, al contrario, son cosas que las podéis consultar directamente, que no hay ningún problema, lo vais a encontrar. Así que sed bienvenidos, buenas tardes a todos. Y vamos a empezar con este directo, con este magnífico directo, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar y quiero dejaros por aquí pues imágenes, mientras, pues bueno, yo voy hablando y vosotros pues iréis viendo imágenes de contexto de lo que se va hablando. Vamos a compartir pantalla y comenzamos con todo esto. Venimos por aquí y le damos al play, como se suele decir, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar un poquito a hablar de este título, el satanismo dentro del Vaticano y las élites. Decía Pablo VI que el humo de Satanás ha ingresado al Vaticano. Esto lo dijo en el año 1972, y el Papa Pablo VI había pronunciado todas estas frases, y bueno, con mucha amargura, en medio de una homilía, esta frase, y fue, un discurso que metió en este, en, fue una frase que metió en este discurso. La, refer, la referencia a Satanás tiene un significado inequívoco para los estudiosos de las sociedades secretas, ¿no? Y la masonería. La acusación más sonora que se les hace es la de practicar el satanismo o luciferismo. Voy a cerrar aquí. ¿Vale? o luciferismo esta tiene poco de raro si se tiene en cuenta por dar solo un ejemplo que el masón más poderoso del siglo XIX el general sureño y cofundador del Ku Klux Klan Albert Pike hacía referencias inequívocas en sus escritos a la preeminencia de Lucifer el príncipe de la luz en el universo de tal manera la frase de Pablo VI cobra su sentido si se entiende que estaba diciendo que las sociedades secretas se habían infiltrado en el Vaticano y varios de sus miembros ocupaban altos puestos dentro de la Santa Sede. Pero bueno, sin embargo, debe hacerse notar que Pablo VI fue papa hasta 1978 y no volvió a expresarse con tal claridad al respecto desde 1972, ni ampliar sus declaraciones contrarias a las sociedades secretas y a su infiltración vaticana. Esto puede resultar un poquito llamativo, dado que Pablo VI estaba declarando que el enemigo mortal y ancestral de la Iglesia ya estaba dentro de ella. Es cierto que cuando fallece este señor, el poder político y financiero de los Estados Unidos, y Londres, deseaba que accediera al papado un cardenal conservador que bloqueara los avances de la teología de la liberación, que se consideraba filomarxista en América Latina. Región muy, des, de, muy despoblada en este caso, o mejor dicho, muy poblada por los católicos, más bien. Se trataba justamente del momento en que era funcional a esos centros de poder la existencia de dictaduras militares en todo el continente, los cuales, por obvios motivos, mantenían excelentes relaciones con los sectores más conservadores de la Iglesia y aplicaban teorías económicas neoliberales. A su vez, los cardenales, sindicados como masones infiltrados es decir, en una lista de miembros de la logia P2, publicada en Il Giornale de Turín por el periodista Mino Pacorelli, un renegado de la misma que luego fue asesinado, eran nombrados eh, varias personas. John Villot y Paul Mazincus, y otras fuentes señalaban a Poletti, Baggio y Casaroli. Esto lo podéis buscar. Pues bueno, deseaban evitar a toda costa cualquier atisbo de renovación en el Vaticano. No solamente compartían los intereses ideológicos de sus nuevos socios, los núcleos protestantes de poder en Nueva York, Washington DC y Londres, sino que necesitaban evitar que se destapara un gran escándalo financiero con la banca relacionada con la Santa Sede y, en parte, Propiedad del Vaticano, estamos hablando del IOR, la banca vaticana, magnífica imagen la que estáis viendo ahora mismo, la plaza de San Pedro. Pero bueno, lo peor es que esa relación financiera involucraba a la iglesia en lavado de dinero, de la droga y el tráfico de armas, fondos de la mafia y mucho más, mucho más. Varios de esos cardenales, que habrían sido masones, dirigían las finanzas vaticanas. El Opus Dei también reclamaba un candidato conservador y estaba alineado por una confluencia de factores con la CIA y la masonería. A la muerte de Pablo VI, el candidato de estos sectores era el ultraconservador Siri y su oponente Giovanni Benelli. Era un progresista nato, pero había un empate técnico y ninguno podía llegar pues, al papado, esto era algo complicado. Era necesario encontrar un tercer candidato y fue gracias a la incesable actividad de Benelli que surgió como papa Albino Luciani, llamado Juan Pablo I. Pero veréis, Juan Pablo I... Era un progresista que quería depurar a la iglesia de los miembros corrompidos que habían afectado, y peor aún, ensuciado el catolicismo con rarísimos movimientos financieros. También quería extender la actividad de los teólogos de la liberación en América Latina, dado que consideraba que la iglesia debía aproximarse a la gente, a la gente, señores, a la gente, al ser humano, las palabras de Jesús. No, lo que estaban liando y lo que han liado económicamente y con todos los escándalos de abusos. El obispo John Macri, a quien se señaló en su momento como quien descubrió el cadáver de Luciani, declaró mucho tiempo más tarde a los medios de comunicación que Juan Pablo I le confesó varias veces que su papado sería muy corto y su sucesor sería el extranjero Boigtila. Juan Pablo II Luciani sabía de la convivencia de los sectores más reaccionarios y conservadores de la Iglesia con oscuros centros de poder en la CIA, la masonería y el Opus Dei y altas finanzas y empresas que estaban detrás de todo esto. Empresas, señores, detrás del Vaticano, el lugar de la fe. Bueno, es claro que entreveía su próxima muerte y muy probablemente su reemplazo por Carol Boichtila. Dado que no estaba dispuesto a ceder en sus convicciones y sabía muy bien el tamaño formidable de los intereses a los que se estaba oponiendo, cuidado con esto, porque él sabía lo que iba a pasar. Más precisamente lo sabía desde mucho antes de que tuviera una muy agria discusión con... Marcincus, cuando lejos, aún de ser Papa, era patriarca de Venecia. Dado que aquel había vendido la banca católica del Véneto. Vamos a ponerlo otra vez, este vídeo, si puedo, para que no os aburráis viéndome la cara. Sí, sí, lo que estáis oyendo, amigos míos. Esto no tiene ningún desperdicio. Ninguno, ninguno, esto no tiene desperdicio. Vamos a seguir. Pues bueno, la banca católica del Véneto, la cual hasta entonces daba pequeños préstamos a las clases medias y bajas venecianas de zonas aledañas, para que veáis, Marcincus vendió ese banco católico al siniestro banco ambrosiano. Cuidado con el banco ambrosiano. Y de nada sirvieron las arduas intervenciones del cardenal luciani por evitarlo. Pues actuaba como un banquero y no como un cardenal y Luceani lo sabía muy bien desde hacía muchos años. No lo iba a dejar pasar si alguna vez llegaba a Papa. El cardenal Benelli enrolado en la línea de Luciani, también lo sabía muy bien, pero Luciani no tenía la fuerza de Benelli y el bloqueo a su nominación como papa por los partidos del cardenal Siri sí, había arruinado las oportunidades de que el cardenal italiano más progresista llegara a la silla de San Pedro. Quizá otra hubiera sido la historia, al menos, Benelli. Moviéndose con sagacidad, pudo lograr el nombramiento de Luciani, dado que en ese mismo conclave ya se manejaba la posibilidad muy seria de que Botila, un incondicional del grupo Cia Opus Dei Masonería, fuera firme candidato al puesto ante el bloqueo del propio Benelli y su archenemigo Siri. Por eso Luciani se había referido a la brevedad de su papado y al extranjero. ¿Al polaco? Juan Pablo II. Y luego Juan Pablo II decía que quería continuar lo que Juan Pablo I. Estuvo 33 días en el papado y se lo encontraron con un ataque al corazón. Bueno, fue envenenado, esto lo sabemos todos. Pero la situación se puede o no comprender aún mucho más allá de los elementos ideológicos y geopolíticos involucrados en la confrontación de esa extraña y no santa alianza tripartita. Así se entiende en detalle lo que estaba ocurriendo en forma específica con finanzas vaticanas. Ocurre que los ingresos del Vaticano venían cayendo en relación con su incremento en los gastos. Como el Vaticano no genera ningún producto de exportación, la financiación de los déficits se tornaba difícil. Después de todo, ¿para qué prestarle fondos a una institución como la Iglesia que no puede generar recursos genuinos que garanticen el pago de las deudas? Bueno, a fin de facilitar el financiamiento de esos déficits, Pablo VI había nombrado al arzobispo de Chicago, Paul Marcinkus, como jefe del Banco Vaticano, el IOR. Marcinkus tenía vincul fuertes vinculaciones con la banca internacional y se suponía que podía hacerse cargo con mayor eficiencia de las finanzas vaticanas. Era el precio que había que pagar para obtener financiamiento, dada la membresía de muchos de los prominentes banqueros occidentales respecto de las sociedades secretas. De otra manera, no estarían en sus puestos muchos bancos. Por las sociedades secretas y otras discretas, son las asociaciones mediante las cuales la élite financiero petrolera toma contacto con personas con características promisorias y elige a los directivos de sus empresas. Pero bueno, obviamente, como dijo Pablo VI, si el humo de Satanás había ingresado en el Vaticano, en buena medida era porque Pablo VI lo había dejado ingresar y se había dado cuenta. Y luego va él y menciona esta frase. Pero, bueno, volviendo específicamente al tema, desde mediados de los años 70, el Vaticano habría prestado a un acuerdo con el socio italiano de la banca estadounidense, que sería la mafia siciliana, que no es más que otra sociedad secreta, pero dedicada exclusivamente a negocios ilegales, inmorales, sin entrar en consideraciones geopolíticas, geoestratégicas, ni de cualquier tipo que vengan. Mejor dicho, que tengan que ver con el Vaticano, o sea, o con el dinero contante y sonante. Todo esto estaréis ahora diciendo: madre mía, madre mía, esto qué narices es. Esto qué narices es. Así. Todo esto está ocurriendo en la actualidad. Pero vamos a seguir un poquito más. Pues bueno, cabe agregar a todo esto que la mafia ya venía colaborando estrechamente con la CIA, con la CIA, la mafia y la CIA desde finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la CIA se llamaba OSS, dado que Mussolini perseguía tanto como a los aliados. Pues bueno, hubo un acuerdo que de manera más simple habría sido el siguiente. El Vaticano prestaba su banco al IOR, a la banca vaticana, para que la mafia pudiera girar fondos al exterior, sobre todo a Suiza. Al ser el único banco italiano exento de las duras restricciones a la fuga de capitales que habría en aquella época en Italia, y a cambio podría quedarse con muy generosa comisión sobre los fondos girados. Al poco tiempo, el acuerdo se complementaría con otro mucho más estrecho. Todavía mejor. Dado a que por medio del mismo, el Banco Vaticano se asociaba a capitales provenientes de bancos occidentales, especialmente de la mafia y de la logia masónica Propaganda 2, el P2, manejada por licio Gelli, que era un socio de la mafia. Cuidado con esto. Y a fin de manejar por partes iguales el Banco Ambrosiano. En fin, todo esto es un lío, pero el acuerdo podría representar muy buenas fuentes de dineritos y de ingresos para la Iglesia. Pero los directivos del Banco Ambrosiano vaciaron al mismo en los años 70. Cuidado con esto. De modo que cuando el Banco de Italia auditó sus cuentas descubrió un faltante de cientos de millones de dólares. Factor que precipitó a la intervención oficial del Banco Ambrosiano... Y su posterior liquidación. <risa> bueno, pero hubo una investigación oficial, no terminó allí, sino que llegó hasta el propio Banco Vaticano. De tal manera que la conexión entre el Vaticano y la mafia, para lavar el dinero de la cosa Nostra quedó al descubierto. Como también el hecho de que parte de los fondos del Vaticano provenía de extraños asuntos. Había Luciani, Juan Pablo II, no solo estaba muy al tanto de todo esto desde hacía mucho tiempo, como hemos ido viendo, ¿eh? a raíz de aquella rara venta de la banca católica del Véneto al masónico Banco Ambrosiano. Bueno, sus protestas cayeron en saco roto, dado a que Pablo VI era involuntario prisionero de los crónicos problemas financieros de la Santa Sede y de todos los entresijos. Por lo menos también sabía que el Vaticano estaba operando como, como una suerte de paraíso fiscal por medio del cual la, la mafia, la logia P2, podían sacar de Italia cientos de millones, miles y miles de millones de dólares sin control. Dado que su banco era extraterritorial y sin pagar impuestos, ¿eh? ni ser afectado por las regulaciones del mercado en aquel momento. Bueno. La banca italiana establecía en aquel momento sobre todo los movimientos de capitales y desde y hacia el país. Por lo cual también estaban un poco implicados. Cuando murió Pablo VI, el Vaticano ya habría estado virtualmente en manos de los prestamistas y sus asociados, o asociadas sociedades secretas, etc. Cuando se eligió como Papa Albino Luciani, quien tomaría el nombre de Juan Pablo I, se pensaba en la posibilidad de convencerlo para que continuara manteniendo en secreto la precaria situación financiera y la enorme serie de trapos sucios. Pero bueno, Luciani, con Pablo I, lejos de mostrarse, lejos de mostrarse, como el clérigo sumiso y dominado, o dominable por muchos, etcétera. Bueno, parece que este señor quería depurar la iglesia de sus miembros masónicos pulsar a Marcinkus y ventilar ampliamente a la prensa la situación. Iba a comenzar para ser más precisos el día posterior de su muerte. Pasa que lo mataron antes. Tras la muerte de Luciani era necesario elegir un sucesor que se prestara a seguir tapando la complicada situación y a la vez se hacía imprescindible conseguir financiamiento, porque claro, para salir de la ruinosa situación financiera. Pues bueno, ahí entró a jugar el Opus Dei y su candidato, el polaco Karol Wojtyla, como el propio Gianni Previó. El Opus Dei podría brindar el financiamiento que la Iglesia Católica necesitaba eh, para eh, sus eh, participaciones o los lazos con Wall Street, fijaos, eh. Pero el problema sería que hacer, por decirlo de alguna manera, a ver cómo esto lo cuento. La vieja guardia masónica, por decirlo, que ocupaba prominentes puestos en el Vaticano, en aquellos tiempos el Opus Dei, tradicionalista, a pies juntillas, seguía la doctrina oficial de la iglesia y no soportaba escuchar hablar de la masonería y las sociedades secretas que eran sus enemigas. Pero bueno, no hay que olvidar que el Opus Dei nació en España, aquí, eh, con el apoyo tácito del dictador Franco, que estaba empeñado en una verdadera cruzada antimasónica. Pero todo alejamiento puede arreglarse cuando la necesidad la aprieta, y espérate, y mucho más precisamente cuando la misma viene del bolsillo. Porque a diferencia de lo que el refrán dice acerca de Dios, el bolsillo... No solo aprieta, sino que también ahorca. Fue en ese momento, entre la muerte de Luciani y el advenimiento del cardenal polaco, con vocación de actor como posible sucesor, cuando se produjo un pacto perverso entre Lopus Dei, y la masonería. El Opus Dei proveería de financiamiento constante al Vaticano y respetaría los puestos de los cardenales y otros religiosos masones. Además, el asesinato de Luciani no sería investigado. Se lo taparía como una muerte natural. Uy, le ha dado un ataque al corazón, pobrecito. A cambio, el Opus Dei obtendría el papado con un cardenal muy afín, coparía una serie de altos puestos y dictaría la línea oficial de la iglesia alejándola de cualquier actitud progresista. Y todos contentos, el Opus Dei, la masonería infiltrada al más alto nivel y por supuesto la CIA, claro, con vía libre, eh, que no se diga, para lanzar sus proyectos en América Latina, incluidos a los nuncios papales entre los influyentes que respaldaban a los dictadores e incluso comenzar a influir en la Unión Soviética para derrocarla del todo. ¿Qué me decís? eh? Bueno, cuando posteriormente, en 1982, el libro de David Yalop, titulado Por voluntad de Dios, destapó el hecho del envenenamiento de Juan Pablo I, acerca de lo cual circulaban ampliamente rumores por, bajo, por lo bajo en toda Italia, Juan Pablo II, quien habría decidido tomar ese nombre precisamente para mostrar continuidad con su anterior y ayudar a tapar el tema de su muerte. No mandó a hacer ninguna investigación seria al respecto. Juan Pablo I no se le practicó ninguna autopsia. Al contrario, con fines periodísticos, contrató al autor John Cornwell, quien había escrito acerca de la presunta sociedad del Papa Pío XII con Hitler bajo el sugestivo título El Papa de Hitler. Por lo tanto, había ensuciado a la Iglesia en la época en que masones y curas eran rivales a muerte, para que escribiera una obra acerca de la muerte natural de Juan Pablo I. Corwell, que en su antiguo libro había sido funcional a los fines de las sociedades secretas, en el sentido de desprestigiar a la Iglesia Católica, volvió a escribir ahora sobre temas vaticanos, pero de manera más benévola, ya que la de Palop. Dado a que su obra, eh, que se titula Un ladrón en la noche, eh, la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I. Eh, algo así como A Tief in the Night, The Mysterious Death of Pop, John Paul I. Bueno, hablo muy, muy mal el inglés, lo siento, pero por lo menos es gracioso. Pues bueno, contradiciendo la obra de Paló y explayándose sobre supuestos problemas coronarios, que no solo nadie había visto en la curia romana y olvidando que la familia de Luchan declaró que jamás los había tenido. Además, tres semanas antes de su muerte, los médicos habían dictaminado, cuidado con esto, que estaba en excelente estado de salud. Finalmente, hay muchísimas cosas para pensar en todo esto después de muchos años. ¿no? El vaticanólogo Cornwell escribió una tercera obra que se, de, eh, se titulaba, y era muy edulcorada, Biografía de Juan Pablo II. Curioso, ¿verdad? Muy curioso. Vamos a dejar de compartir pantalla. Porque creo que... ¿Y quién hay detrás de todo esto ahora mismo? Están intentando limpiar el nombre del Vaticano. Esto sería una primera parte a todo lo que podríamos hablar sobre el IOR, el Banco Vaticano, y todos los escándalos financieros. ¡Ojo! Hemos hablado aquí muchísimas cosas en relación al Vaticano en este canal. Y seguiremos hablando. Pues todo esto... Es, son fuentes que podéis encontrar, conforme os he ido diciendo, podéis encontrar infinidad de sitios donde os va a hablar de todo esto. El Opus Dei, la masonería, la logia P2. Pero hoy en día van más allá, hoy en día van más allá y son las entidades, eh, las entidades financieras y las grandes empresas, donde también el Vaticano tiene sus tentáculos metidos. Es muy curioso todo esto, pero os dejo toda esta información, y además a modo de anécdota. ¿Y por qué diréis a modo de anécdota? Pues bueno, una cosa muy simple, no pasa nada. No pasa nada. No te preocupes, amigo. No pasa nada. A nadie le importa esto. Pero a muchos sí nos importa y vemos todos los movimientos y maniobras que van realizando. Todos. Pero sabes lo mejor. Y te lo voy a decir directamente, amigo y amiga, que tú también, como dice José Mota, te has dado cuenta. Chicos, yo por mi parte encantado de estar aquí con vosotros. Eh, recomendaros que ahora terminando este directo pues nos vamos al canal top 10 live y donde vamos a hablar con bueno azucena luque me va a hablar a mí yo con ella y vamos a, eh, a hablar de un título además muy simpático estamos realmente enfermos estamos realmente enfermos qué pasa con eh? ¿Estamos de verdad enfermos o simplemente estamos enfermos porque nos dicen que estamos enfermos? Bueno, pues yo, si me dais un segundo, os voy a pasar por aquí un enlace. Un enlace, aquí lo tenemos. Tenemos este enlace y yo gustosamente copiar. ¿Dónde estáis, chicos? Aquí estáis. Pegar. Anda, mira, Paco ya lo ha pegado por ahí. Gracias, Paco. Malcap007. Eh, muchísimas gracias. Pues bueno, yo por mi parte nada más. Mandaros un cordial saludo. Y sobre todo, no dejéis escapar todos estos temas. Cuidado, cuando he hablado de estos temas, yo no me voy a meter ¿no? con las personas que tengan fe. Cada uno. Puede tener la fe, ¿no? Yo creo en mis cosas, aquel cree en las suyas y no tiene nada que ver la fe real o las creencias de cada uno con todas estas porquerías que han hecho en el Vaticano. Y que si os dais cuenta, aunque se mueve el dinero en todas las religiones, es cierto que donde mejor saben moverlo es en el Vaticano, sin lugar a dudas nunca lo dudéis. Así que chicos, muchísimas gracias eh, por estar aquí, nos vemos aquí en, en el canal de Azucena, pero nos vemos nada en 10 minutitos porque es a las 19.40 aquí en España ¿eh? y a las 12.40 en México-Colombia y a las 14.40 en Argentina. Y no digo más horarios porque la verdad es que no me sé todos los horarios y no sé por qué he mirado aquí en el ordenador. Si no, no me lo sabría. Chicos, muchísimas gracias. Sois muy importantes. Por favor, darle al like, compartir. No olvidar olvidaros darle a la campanita porque si no le dais a la campanita nos llegan los eh, los vídeos las notificaciones y sobre todo cuando hay directos darle al recordatorio porque si no luego esto salta y se, os, se nos va se nos va a veces me pasa a mí eh, con los compañeros las compañeras de clásicos del misterio ya sabéis a veces uno se despista y nada más de sí chicos Muchas gracias eh, por estos 42.000 suscriptores que ya hemos llegado, creo que a 42.100. Y si no, estamos a punto de llegar. Gracias a todos. No olvidaos, en eh, no olvidaros, perdón, de que tenemos un viaje a Egipto. Y que si os digo la verdad, a día de hoy eh, me siguen escribiendo para ir. Y quedan, no sabemos, no sabemos cómo darle las últimas plazas a la gente, las dos o tres últimas plazas. Así que, eh, bueno, seguramente tengamos que ampliar en, en, en una o dos más, ¿no? pero no lo sé, no lo tenemos muy claro. No queremos que sea una aglomeración de personas o que se convierta en un viaje turístico. Chicos, un besazo, muchas gracias por apoyar el canal. Nos vemos pronto. Hasta luego.